Entonces, los objetivos de este taller, que son dobles, han sido definidos por el proyecto al inicio y es como nos han dado esos objetivos. Entonces tenemos que hacer los dos y los dos son primero construir a partir de los proyectos de los artistas que participan y después usar to todos esos universos artísticos para crear un espectáculo con los 10 artistas y con los universos de, lo de los dos codirectores también. Yo creo que mi objetivo principal tiene mucho que ver con vivir el proceso. No hay un objetivo de conclusión del, del trabajo, sino generar un espacio de trabajo y de, y de investigación en el que se generen nuevas, nuevas puertas con las artistas y, y, y con la dirección ¿no? de, las, de los dos lados. En mi expectativa en esa primera parte sería verdaderamente abrir la puerta a los diferentes universos de cada artista, que cada se se puede sentir como en un lugar bastante sencillo y suave para dar lo mejor, entenderse en los varios universos, empezar a hacer vínculos para el espectáculo y también uh, otro objetivo muy importante es Conocerse como codirectores porque nunca hemos trabajado juntas. Entonces hace un montón de, de cosas a, a pegar, unificar vincular juntas. Yo creo que las diferentes, los diferentes orígenes de, de las personas que forman parte se suman de forma natural. Al final generamos espacios abiertos y estamos hablando de artistas que están proponiendo, que, que tiene que ver con su origen. No, creo que no es algo a lo que haya que poner como una atención predeterminada, sino acoger, como, entenderlo como una suma. Al, al proceso y claro he tenido otras experiencias con otra persona pero nuevas relaciones una nueva cosa entonces lo, lo primero es es una, una combinación entre osear afirmar y quedándose escuchando totalmente al otro que, que es como dos dos caras eh, diferentes y entonces es, al inicio es un poquito, ¿sabes? timidez y a un momento es, ah, tengo que o oh, tengo que escuchar, entonces nos, nos buscamos pero con, con, confío en el proceso porque como cada vez con artistas vivimos en un, un mundo sí bastante, bastante tranquilo donde es fácil o escuchar o afirmar, entonces es una mezcla. Bueno, creo que es, un, es, una, es una propuesta que se convierte en regalo para todas las partes, como desde, desde mi lado, desde la dirección, como de las artistas, como de las personas que están en producción. Poder experimentar ¿no? un proceso que tiene un seguimiento, que tiene diferentes momentos, eh, creo que es un regalo. Eso es el paradojo, pero para el momento... No estrés, porque vivo en un momento presente y para mí es muy importante. Es, estoy más estresado para cada día del, del paso uno, es decir, cada paso uno eh, trabajar a propósito de los proyectos, hacerles un camino lo más abierto posible y eso es mi estrés. El espectáculo en un, en un siglo, <ríe> porque es el próximo taller es importante. Si empezamos demasiado temprano a pensar en la escritura del espectáculo vamos a perder los regalos del momento que son a propósito de los proyectos entonces oh, sí es algo y eso es algo como no lo, no lo como no es mi primera vez es mucho más fácil sí porque sé que al fin encontraremos algo.